Chicos, dejar un buen like en el video antes de que comience si quieren que la torre de Avengers llegue al juego. La actualización 14.10 está por llegar a Fortnite y es que al parecer tenemos novedades sobre la llegada de Kevin el Cubo con su isla flotante, Wolverine con sus garras y el nuevo lugar central del mapa de Iron Man. Además de la llegada de los nuevos peces que nadie ha conseguido todavía. En la Neox Army los verán. Si quieren saber esto y mucho más, quédense hasta el final del video. ¡Ay! ¿Qué tal, Changos? Muchas gracias a todos los que usáis el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Si colocas el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, ahora podrás ganar hasta 5000 pavos en Fortnite. Tan solo debes estar suscrito a este canal con la campanita activada y colocar el mejor código de todos, el mío. Aparte, este chico de aquí nos están superando en suscriptores a la Neox Army. Eso no puede pasar hermanos, así que estamos intentando llegar a los 400.000 suscriptores antes que este canal extraño de aquí. Suscríbete ahora mismo para poder ganar esta carrera. Empezaremos por lo que nos interesa a muchos en la Neox Army, los peces. Sabemos que llevamos varios días en streaming intentando localizar los nuevos peces de Fortnite, tanto el nuevo pez Midas como el pez Vendetta. Pero al parecer Fortnite China filtró que los peces todavía no se encuentran en el juego de Fortnite, sino que llegarán en la siguiente actualización. Por eso es que nadie todavía ha logrado encontrarlos dentro del juego Y no existen pruebas de vídeo de que alguien los haya pescado Así que ahora serán activados con la siguiente actualización en el juego Así que cuando atrapemos el pez Midas en el juego Este estará cambiando todo su inventario por un inventario mítico o legendario Algo parecido a lo que teníamos en la anterior temporada con el pez mítico pero esta vez será un poco menos probable que lo agarremos. Y por si no sabían, también estará llegando el pez vendetta. Que este nos otorgará la habilidad de poder ver los enemigos cercanos a nosotros. Y este tendrá la misma rareza que el pez térmico. Así que será legendario. Pero realmente este pez es muy sencillo de conseguirlo. Creo que en 3 de cada 9 bancos de peces nos toca el pez térmico, así que pronto estaremos viéndolo en el juego. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el que más les gusta a ustedes? Ahora estaremos viendo pronto a Iron Man como el nuevo jefe. Con sus habilidades superpoderosas, los jugadores creen que estaremos viendo de nuevo la llegada de los propulsores de Iron Man. Ya que en la promo de la nueva ubicación que llegó a Fortnite, podemos ver una habilidad mítica con lo que parece ser una mano grabada. Parece que realmente se podría tratar de una nueva habilidad que está por llegar al juego. Pero no se trata de la única habilidad que hemos encontrado filtrada, sino que encontramos también la de Capitana Marvel en la misma imagen. Así que todavía están por llegar nuevos superhéroes pronto a la isla. Sobre todo quería informarles sobre la llegada del nuevo coche de Iron Man. El nuevo coche de carreras más rápido de toda la isla. Este llegará con dos nuevos tipos de cofres en la nueva actualización. Cofres que jamás hemos visto algo similar en el juego. Por lo que quiero enseñarles de cuáles se tratan los nuevos cofres rojos de Iron Man y además estarán también llegando los cofres de Stark Industries a la nueva ubicación de Iron Man Ahora, quiero que recuerden la llegada de los cómics al juego ¿Recuerdan? Pues Marvel ilustró diferentes cómics con la colaboración de Fortnite Mostrando diferentes skins que nunca han llegado al juego todavía. Así que quizás podamos saber ahora mismo cuáles son las skins que llegarán a Fortnite con la colaboración de Marvel en esta temporada 4. Realmente no podemos reconocerlas todas, pero seguramente se trate de Daredevil, Venom... Imagino que este se refiere a Ghost Rider... Eh, Blade... Podría tratarse de Blade... Si les está encantando todas las filtraciones ahora mismo, dejen un fuertísimo like en el video y suscríbanse si todavía no forman parte de la familia. Ahora les enseñaré que el parche de Nick Fury ha sido encontrado en el juego de Fortnite. Los easter eggs de esta temporada empiezan a aparecer de manera fuerte y es que se ha encontrado el parche del ojo del famoso Nick Fury. Que contrata a los Vengadores para poder luchar contra el mal. ¿Podría ser que aparezca pronto Nick Fury en el juego? ¿Les gustaría? Estaríamos súper emocionados de ver todo lo que estamos explicando en el video próximamente en el juego. Pues otro de los lugares que se han encontrado en los archivos del juego que deberían estar llegando pronto a Fortnite. Es la nueva ciudad de Wolverine. Sabemos que debemos esperar a la semana 6 para poder desbloquearla. Y además su mochila es una de las cabezas de los centinelas que encontramos destrozados por el mapa. Así que ya podemos confirmar que realmente fue Wolverine quien derrotó y destrozó a los centinelas que andan moribundos en el mapa de Fortnite. De esta manera probablemente el nuevo lugar de Lobezno... Estará justo ubicado donde están los cuerpos de los centinelas en el mapa Además en el tráiler justo también aparece Wolverine en este mismo lugar Así que cuadra todo perfectamente Y llegamos a la parte más importante del video, Hablando sobre el posible regreso de Kevin el Cubo Al parecer hay un easter egg marcando los diferentes lugares donde aparecen las grietas y donde, al parecer, podrían llegar nuevos puntos de interés en el mapa. Y adivinen lo que pasa cuando unimos todos los puntos. Aparece la figura de Kevin el Cubo. Realmente es algo muy extraño y tiene una conexión rara con Kevin. Pero en agosto, el día 24, justo antes de que la nueva temporada llegase al juego, Donald Mustard publicó en Twitter algo referente a Kevin. Dándole el feliz cumpleaños con una frase que dice lo siguiente Kevin se habrá marchado pero no será olvidado Así que cabe alguna probabilidad de que nuevamente estemos viendo easter eggs por el mapa O quizás algo relacionado con la energía o con Kevin el cubo en esta temporada 4 de Fortnite ¿Qué les parecería a todos vosotros el regreso? Dejen en los comentarios sus mejores teorías y todos los que llegaron hasta el final del video comenten en los comentarios la palabra Kevin para darles yo, el Titoneox, un corazoncito. Espero les haya encantado el video. Nos vemos en el siguiente. Cracks, un gusto a todos y...